...buscaba una medicina que sanara la tristeza... ...respiré profundo... ...y sentí la medicina del sol acariciándome la cara... ...y sentí la medicina del viento besándome la piel del alma... ...y sentí la medicina del agua haciendo cristalina mi mirada... ...y sentí la medicina de la tierra enraizándome a mi corazón... Y sentía la vida misma corriendo por mis venas. ¿Cómo no amarte, Madre Tierra, si aún con todos mis miedos y heridas nunca dejas de colmarme con tu medicina de amor incondicional?